¿Has elegido Tanzania? Existen tantas buenas razones para visitar este país... ...que no puedo ni enumerarlas. Te felicito, cooperante. Ha sido una decisión adecuada. Espero que tu viaje te lleve a buen puerto. Te dejo. A partir de ahora, estás en manos de tus propias decisiones. Nos veremos si decides volver a Madrid. Hasta pronto. Querido cooperante, días después de tu decisión... ...te encaminaste hacia el aeropuerto... ...llegaste con una hora de antelación... ...pues sinceramente, estabas nervioso... ...ya habías viajado con anterioridad... ...pero era como si fuera la primera vez... ...siempre es como si fuera la primera vez... ...la emoción del viaje, del cooperante... ...siempre se recupera... ...tal y como se recupera la sed... ...conforme pasan las horas... ...recordabas a tu familia... ...diciéndote que no te olvidaras del abrigo... ...del botiquín... ...de un aperitivo... ...y de millones de cosas que ya no te habían cabido en la bolsa de viaje. Tu familia te despidió deseándote lo mejor... ...con orgullo de saber que estás haciendo lo que quieres... ...y que lo que quieres es ayudar a cumplir los ODS. ¿Qué meta más noble podía ser? La despedida fue dura de todas formas... ...y sabes que les echarás de menos... ...pero llegas a Tanzania... ...has perdido la cuenta de las horas que llevas en el avión... ...pero ahora con los ojos abiertos y despierto... ...te das cuenta de que la gente está hablando en inglés... ...y no has salido del avión todavía... ...el español te suena raro, lejano... ...y hueles algo diferente... ...un olor característico que te acompañará durante todo el viaje. En la salida del aeropuerto te espera Natalie, ...otra cooperante australiana... ...con la que contactaste antes del viaje... ...gracias a un conocido común... ...que conocisteis en un grupo de potabilización de agua. Natalie te ve... ...y te reconoce de inmediato... ...por las fotos que intercambiasteis por mail. Ahora se va haciendo real poco a poco... ...sabes que tendrás que convivir con esa persona... ...durante los próximos meses... ...por eso la miras como si ya la conocieras... ...será tu hermana cuando todo termine. Todavía no has abrazado a Natalí... ...pero ya sabes que va a ser tu hermana... ...y ahora sí... ...ella te abraza y te ayuda con las bolsas... ...las mete en el coche y partís hacia un pueblo cercano a Arusha... ...lo primero que te sorprende irrefrenablemente... ...son los colores que te rodean... ...verde, mostaza, marrón, azul... ...todo ha cobrado mayor intensidad... ...huele a arena... ...las personas se agolpan en los bordes de la carretera... ...sentados de cuclillas... ...reunidos con otros o andando de manera despreocupada... Nada que ver con el ritmo incesante y vibrante de las metrópolis urbanas europeas. Pero algo te atrae tan fuertemente de esa vibración africana. Llegáis al pueblo rural cercano de Arusha. Está atardeciendo. Salen de sus chozas dos niños. Te fijas en uno de ellos, que te mira con curiosidad, mientras agarra la mano de natalie Esta le dice, dio la a Abasi. El niño me mira con cierta timidez pero con incipiente curiosidad. En ese momento no lo sabías, pero Abasi te acompaña toda tu estancia en Tanzania, convirtiéndose al final en tu inseparable amigo. Es hora de descansar, me dijo Natalie. Me acompañó a mi habitación, dejé la mochila en el suelo y saqué mi libro de Tanzania. Cooperante, abre tu tarjeta de Tanzania. La hemos adjuntado en los archivos de abajo. Tienes cuatro minutos para leerla. Mientras tanto, deja el vídeo encendido. Él te guiará respecto a cuánto tiempo te queda para leer. Natalí toca en la puerta de tu habitación. Es hora de cenar. Jamás podrás olvidar esa primera cena. Estaban presentes casi todos los habitantes del pueblo. Había sido anunciado como una persona que les ayudaría a la hora de extraer agua de su pozo. Sentado en la mesa, observas que rellenan sus jarras de agua con bidones. Ya sabes por qué estás allí y no existe mayor orgullo para ti que poder servir a esas personas. ...es un orgullo indescriptible. Al día siguiente, Abasi te acompañó a la bomba de agua... ...a través de la cual extraen agua para su consumo. Dudas de que cumplan las reglas de potabilidad. «Natalie», preguntas a tu compañera, «¿esto es potable?». Natalie te mira con pesar y te responde de forma ambigua. De hecho, ese es el trabajo de Natalie, comprobar que en la zona... ...todas las aldeas rurales tengan la seguridad... ...de que el agua que beben es 100% potable... Una vez que estoy delante de la bomba, me explican el problema. Esta no funciona tan bien como cabría esperar. El caudal ha bajado notablemente. Temen que sea por una obstrucción. Han probado a introducir una vara por el caño, por el que sale agua, pero no soluciona nada. ¿Qué se puede hacer? Tratas de recordar tus clases de hidráulica. Preguntas a una de las personas que te enseñan la bomba si tienen los planos, pero se miran entre ellos. No saben. ...miras la bomba e intentas comprender cómo funciona... ...lo tienes, el problema está...